14 años han pasado para que la secuela de Los Increíbles por fin llegue a los cines. Y es que sí amigos, este 15 de junio se estrena ya Los Increíbles 2. comenzando con lo que más me gustó de esta película Además de que, pues sí, nos cuentan lo que sucede después de Increíbles 1 Es todas las escenas de acción de esta película Porque creo que están muy bien hechas, muy bien realizadas Son mucho mejores que lo que nos muestran en Increíbles 1 Y creo que no le piden nada a lo que Disney nos ha acostumbrado En cada película de Marvel o en cada película de Star Wars Una de las cosas que más me gustó de Los Increíbles Fue la música, mantuvieron este estilo de Big Fan durante toda la película Y además mantiene todavía este sello De ser una película de animación Con tintes de espías Con tintes secretos En donde conforme va avanzando la historia quieres descubrir quién es realmente el villano Y cómo lo puede Nuestro superhéroes vencerlo Hola, ¿qué tal? Héctor Núñez de Boyalince Yo les quiero preguntar, bueno, a una moda no Porque siempre triunfa Pero quisiera preguntarle a Víctor y a Consuelo En la película... Estos dos superhéroes, Elastic Girl y Mr. Increíble, al principio no triunfan. ¿Qué se hace cuando no se puede salvar el día? Fíjate que a, a, lo, mejor, a lo mejor es, eh, como lo estábamos diciendo antes, es un buen reflejo de la, de la vida diaria. Depende qué es, eh, depende para cada quien qué es tener éxito, qué es hacerla. Eh, yo creo que un poco lo que vemos en la película eh, sí tiene esta, esta posibilidad para las vidas de los demás ¿no? Eh, no, no solamente se trata de de hacer el día o de ganar sino de participar de participar y hacer equipo y creo que no solamente las familias sino en general estamos en ese momento donde donde hay que, hay que darle prioridad a los a, a, lo, a lo que nos es común, eh, a la victoria, entre comillas, o al éxito propio. Y, y, y es una de las partes, a lo mejor más encantadoras de, de la película. A lo mejor no, es, no se trata de ganar, a lo mejor se trata de participar. We need to change people's perceptions about superheroes. And Elastigirl is our best play. Better than me? <coughs> Bye, I'll watch the kids, no problem. La oportunidad de ver esta película en español, y si sí, regresan las voces de Víctor Trujillo, de Consuelo Duval, y todas las que integran, excepto la de Dash, todas las que integran a estos personajes que salen de la primera película. Y les puedo decir con toda seguridad que el doblaje está muy bien hecho. Ricardo Tejero, que es uno de los directores que más hacen doblaje para, bueno, que más dirigen doblaje para Big Day, lo hizo de muy buena manera y a pesar de que sí se nota algún cambio en las voces creo que no es nada de considerar creo que sigues escuchando esa esencia que viste en la primera película y para destacar a mí me encantó el doblaje de Mister Increíble creo que se sigue escuchando casi casi casi igual la primera vez que hice Elastic Girl solo tenía el antecedente de las vacas vaqueras y, y, y fue lo más difícil, la, la, la película 1 fue lo más difícil que he hecho en toda mi carrera artística, te lo juro. Y entonces no, no, no entendía al director, no había esta comunicación, yo estaba en los cuernos de la luna, de la hora pico, de la familia Peluche, entonces no entendía este rollo de Doblanco. Hoy te digo que, que, que es increíble como en, en la en la piel elástica de Elastic Girl, se quedó mi trabajo, ¿sabes? Todo este esfuerzo, toda esta humildad para decir, no sé, ¿cómo? No, eran unos, de repente cuando tenía que hacer cogidos de... nos decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿No? Y ha sido también lo más difícil, dicen, que lo que no cuesta no duele. Y lo más difícil, pero lo más... Eh, o sea, lo que más satisfecha me ha dejado en mi, mi vida... Otra de las cosas que más me gustó De esta película son los personajes Y voy a mencionar algunos en específico Voy a empezar con el caso de Mister Increíble Porque creo que en esta cinta les dan, le dan mucha más profundidad a su personalidad, incluso al principio te cae un poco mal Mister Increíble porque sigue siendo como el arrogante de siempre, rebajando Elastic Girl, pero conforme la película avanza incluso te vas identificando con él. los personajes es Jack Jack, aunque he de decir que la parte cómica de la película... Eh... Se basa, se basa en lo que le sucede a este personaje, pero sí te llega a cansar un poquito. Pero creo que Jack-Jack se vuelve mucho más entrañable que en la primera película. Y finalmente el personaje de Edna Moda se sigue robando los reflectores. Afortunadamente no le explotan, creo que sigue teniendo el mismo tiempo de, en pantalla que en la primera película. Edna Moda sigue siendo ese personaje que aparece dos o tres minutos, pero que enamora por completo a la audiencia. me llamaron para la primera película. Me pidieron específicamente que hiciera la voz que yo uso para imitar a María Félix y a la cual le puse la roña. Entonces, eh, hay parte de María, parte de lo que hacen los actores también, pues que es imprimir la emoción. La emoción, cuando tú la imprimes de manera eh, artificial, por así decirlo, si sí dejas una parte de tu vida, si sí estás dejando tu energía lo, de la manera más sincera posible, y tanto por verdadera es Jack! health. No, nom nom Cooking. Oh, en oh. conclusión, creo que Los Increíbles es una muy buena película. No es una película extraordinaria que creo que sí se cae un poquito y exageran. De mucho de las cosas buenas que al principio nos habían mostrado. Pero independientemente de eso, los increíbles te entregan momentos que te harán reír, que te harán emocionarte. Que te harán preguntarte muchas cosas y que harán valorar esos 14 años de espera. Recuerden que esta película, seguramente ustedes lo recuerden mucho, pero la película sale ya este 15 de junio. En la barrita de comentarios me gustaría mucho que pusieras qué es lo que te pareció esta película. Y qué fue lo que cambió en tu vida estos 14 años. Y si de verdad cuando tú terminaste de ver Increíble uno, ya estabas esperando este día. Yo soy Héctor Núñez, me gustaría que nos siguieras en todas nuestras redes sociales, que te suscribieras a nuestro canal porque va a haber muchas sorpresas. Y nos vemos en un próximo video. You better be back ASAP.